sabemos que el papel se fabrica con pasta. Eh, surge con la idea siempre de eh, tratar un mismo contenido pero de distintos enfoques, desde prácticas de lenguaje, desde educación tecnológica. Y nuestro disparador fue un cuento sencillo para la edad de los alumnos, que es de segundo B, que se llama La historia del papel. Y los chicos leyeron el cuentito, hicieron una narración, después en prácticas de lenguaje dibujaron y en tecnología yo lo traje para trabajar cómo podríamos nosotros reutilizar esos papeles y ahí fue la, la punta de, de la actividad en cuatro pasos sencillos para ellos el primero destrozan ellos el papelito luego ese papelito lo vuelcan en, en un baldecito donde lo remojan por varios días eh, el tercer paso sería un colado por un tamiz o un colador y por último, para fabricar el papel, esa pasta que ya cambió ese material eh, volcado en pasta, lo usamos con hojas. Otras personas hacen con tela, pero nosotros como teníamos como material disponible el papel, lo hicimos intercalando. poníamos Los niños ponían la pasta, otra hojita de papel y luego lo aplastaban y después con un palote lo iban laminando. Entonces, en cuatro pasos hicieron y fabricaron un papel artesanal de segundo B. Siempre tratando de que el niño aprenda haciendo. Es decir, no es solamente algo teórico que él registra en la carpeta, sino que él lo hace, lo palpa, conoce el material, hace su proceso, ve el resultado que es el producto y luego hacemos, por último, una evaluación. Si trabajan un día en, con la plataforma virtual del modo nosotros ponemos, hoy trabajamos con la NET. Luego eh, hicimos la, la revista digital. En esa revista, como toda revista, este, incluye bueno, una portada, este, una editorial con las palabras de las docentes, eso me pareció muy importante. Eh, después todo el, eh, eh, todo el proceso. Eh, empezamos con el tema de la historia, la historia del papel. Después se agregó otra parte que a la docente de tecnología, Gabriela, le parecía muy interesante, que era el tema de contextualizar a, este, a esta historia del chinito con su papel, contextualizarla en, digamos, en el mundo para que no solamente quedara como algo tecnológico, como algo de ciencias naturales, sino también de sociales. Y siempre es muy enriquecedor ver la, el mismo tema desde distintos enfoques y que el chico vea que el conocimiento no está partido, que él puede ver la historia de papel en prácticas de lenguaje, en educación tecnológica, manejar este, en informática esos contenidos y buscar información, siempre con un fin pedagógico, ¿no?